¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte listos con la información de los deportes. No sé si tuviste la oportunidad de ver el clásico regiomontano femenil, que la verdad, mis respetos para las chicas se entregan al máximo. Y la verdad, la gente que tuvo la oportunidad de ir al estadio el día de ayer, más allá de que no hubo goles, yo creo que salieron satisfechas de ver la manera en que se respondieron en el terreno de juego tanto las jugadoras de Rayadas como las jugadoras de Tigres, y es que el partido tuvo emociones en ambas porterías. Las mejores jugadoras del, del encuentro fueron eh, las porteras de ambas escuadras, una buena entrada arriba de 30 mil aficionados los que se dieron cita el eh, día de ayer en el Gigante de Acero, que por cierto, no hubo goles, pero sí hubo una torrencial aguacer una lluvia un diluvio que se presentó en, sobre todo en el segundo tiempo del partido pero la gente no se movió de sus lugares ahí estuvieron apoyando es una verdadera fiesta la verdad si usted todavía no le da la oportunidad al fútbol femenil se lo está perdiendo así hubo llegadas por parte de tigres femenil llegadas por parte de las rayadas un buen espectáculo el que disfrutamos ayer lastimosamente pues no hubo anotaciones 0 0 el resultado final en este partido, con este resultado las rayadas ya amarraron el primer lugar, falta solamente una jornada para que termine la fase regular y ahora sí, meternos de lleno a lo que será la liguilla donde las rayadas buscan el bicampeonato así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, Eva Espejo directora técnica de las rayadas Mira, no, en cuanto al, al arbitraje no, nunca voy a hablar, lo, lo respeto mucho, creo que eh, son partidos de alta intensidad, de ida y vuelta, y de pronto hay momentos donde creo que se puede estar o más cerca o juzgar de otra manera, pero eso realmente el protagonismo, eh, no le va a dar protagonismo al arbitraje, al final eh, ellos saben que cómo van a ser, confío confío en que la comisión siempre va a hacer su trabajo, revisa los videos, hace todo, así que yo yo confío, de eso no voy a hablar, y al final pues nos faltó el gol. Digo, sí hubo uno, pero... Ahí en las palabras de Eva Espejo, directora técnica de Las Rayadas, y es que, pues sí, en el partido hubo demasiados errores arbitrales que afectaron a los, a los dos equipos, Monterrey o Las Rayadas. ...se vieron un poco más afectadas porque les anularon un gol... ...que eso obviamente va directamente al marcador... ...pero por ahí te, las rayadas se salvaron de que les marcaran un penal en contra... ...también hubo una mano dentro del área del equipo de Tigres... ...que era penal para las rayadas... ...un fuera de lugar increíble que fue marcado... ...en el momento en el que viene la pelota de un rival... ...y el árbitro, la banderada en este caso decide levantar la, la bandera... ...para marcar un fuera de lugar... ...esto provocó la ira de Rebeca Bernal, jugadora de, tí, de rayadas que reclama y se va expulsada por la forma airada en la que reclama a fin de cuentas pues tuvo emociones hasta con las polémicas arbitrales Roberto Medina también habla sobre el desempeño de su equipo de posesión de, de pelota abusamos a veces un poco de la de la pelota larga pero eh, yo creo que todas las futbolistas hicieron lo mejor que pudieron dentro de la cancha eh, y, y que como vuelvo a repetir creo que es un empate justo pues yo creo que hoy nos, nos paramos muy bien en la, en la cancha, obvio tenemos detalles, los analizaremos en corto nosotros, esas eh, fracturitas que por ahí tenemos de repente defensivas, pero en general el equipo compite, compite bien y, y yo creo que de, vamos, vamos bien de cara a lo que viene. Ahí en las palabras de Roberto Medina, ya solamente resta un partido de fase regular para meternos de lleno a la liguilla por el campeonato donde Rayadas y Tigres son las amplias favoritas para llegar a la final y por qué no pensar en otra edición más de una final regia femenil y vámonos a cambiar de información porque hoy hay actividad de la CONCACHAMPIONS la final eh, que se disputará entre el equipo de Pumas y el Seattle Saunders el partido es a las 9.30 de la noche es a dos partidos la ida será esta noche 9.30 en el estadio olímpico universitario donde ya anunció el equipo de Pumas que hay venta de boletos ya completamente sin disposición, ya el estadio estará en su máxima capacidad. Pumas con un plantel reducido, un plantel modesto, de, dando pelea tanto en Concachampions como en la Liga MX y pues a seguir manteniendo la hegemonía de los clubes mexicanos sobre los clubes de la MLS. Esta es la oportunidad para que el equipo de Pumas dé el primer zarpazo y pueda ponerse adelante en el marcador global. Y bueno, pues también ya que se está hablando de los equipos capitalinos, déjenme le platico lo que el día de ayer se dio a conocer esta gran noticia y es que el Manchester City estará en nuestro continente el próximo mes de julio y el día 20 se estará enfrentando a las Águilas del América en un encuentro que se celebrará muy cerca de acá en Houston, Texas, donde seguramente habrá una gran capacidad ...para los aficionados americanistas que son muchísimos y los que radican sobre todo en el territorio de, de Texas, allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues también hoy hay motivo de celebración, motivo de fiesta porque el torneo más importante a nivel de clubes, a nivel mundial... ...tiene su partido el día de hoy con el del Real Madrid frente al Manchester City, juegazo... 2 de la tarde el encuentro donde buscará el equipo del City pues dar la sorpresa y poder avanzar o dar un paso importante hacia la final, son partidos de semifinales, hay que recordarlo, este es el juego de ida que se disputará en Inglaterra, semifinales, partido de ida hoy 2 de la tarde, Manchester City frente al conjunto. Del Real Madrid. Mañana también hay actividad, y bueno, por lo pronto, vámonos con lo que sucede también con la selección mexicana, porque se ha dado a conocer que la selección mexicana tendrá un encuentro cerca también de la ciudad de Monterrey, allá en Torreón Coahuila, en el TSM, territorio Santos Modelo. Estará recibiendo a la selección mexicana en el partido de las naciones de Conjacap, la Liga de Naciones. ...frente al equipo de Surinam, así que bueno, pues tendrá esta oportunidad eh, la gente de poder ver a la selección mexicana... ...el partido pues que se jugará el 11 de junio a las 9 de la noche en territorio Santos Modelo. Es lo que tenemos, Nayeli, en la información de los deportes y la verdad, si tú has visto a las la chicas jugar... No me dejarás mentir que es una, un gran eh, torneo el que han hecho a lo largo de la temporada y que por eso nos regalaron un buen clásico, aunque no hubo goles. Oye, Rafa, de hecho me atrevo a decir que juegan hasta mejor que los hombres. Hay mucha pasión, hay mucha entrega, pero pues lamentablemente no se ve la misma afición a comparación de un clásico normal, también de los felinos eh, de hombres, lo cual pues llama la atención, ¿no? Sí, es que poco a poco le han ido dando la oportunidad. Eh, fue una buena entrada, 30, 000, 31 mil aficionados los que se dieron cita en el Gigante de Acero. El partido fue tarde, a las 9, se acabó a las 11 de la noche. Y pues había, lo, fíjate, es bien diferente la forma en que se divierte la afición que va a haber a, a los equipos femeniles que a los de varones. Es un ambiente mucho más familiar, vi muchísimos niños, claro. muchísimos, muchísimas damas y gente que iba en familia a apoyar tanto a Tigres Femenil como a Las Rayadas. Y en cuanto a ambiente... Genial, espectacular, y luego todavía la lluvia pues le dio ahí un ingrediente especial al partido. En lo personal, mi niña tiene un abono también para las rayadas y le encanta ir. Rafa, muchas gracias por tu información. Gracias Nayeli, buenos días. Buen día.